Hola, muy buenas, probando Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué ¿Cómo estáis? Ah, muy buenas, Fernando, ¿qué pasa? Cosa. Bueno, ¿te ha gustado el Largon by Race? Sí, un poco descafeinada de por el mal tiempo que hemos tenido. Oye, pues ha estado guay. O sea, han, sido, han sido cuatro días, que al final hemos corrido los cuatro días. Y en la etapa más pequeña, en la contra los de 20 kilómetros, 25, 40. Y la otra, ¿cuántas hicimos? 57 kilómetros. 57, sí, que también me eh, quiere ¿Qué tiempo? quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Hacerte etapas de 100 kilómetros? No, una KP. Y Pero tras las etapas de tres horas o así, bien. Es que a mí me cuesta un poco sí bueno, habría un poco, necesitado un poco más sí. habría necesitado más kilómetros un kilómetro. poquito más es complicado cuando se hace una carrera por etapas que los dos de una carrera por pareja que los dos vayan más o menos al mismo nivel a <risa> le ha faltado un poco de chispa al principio y a mí me ha faltado más distancia porque a mí bueno. me falta la chispa y los kilómetros me van bien Pero más o menos nos hemos compenetrado bien Al Yo final se sí. ha hecho la, la, la etapa Yo estupenda. creo que sí, vaya, no nos hemos enfadado No Eso hemos tenido es averías es Correcto, porque tenías un buen mecánico Y ah, si hubieras tenido alguna avería, ¿la habríamos solucionado? ha dado tiempo a grabar mucho Todo lo que he querido Y más Hemos hablado Hemos conocido un montón de gente Ah, vale eh, En la carrera no Entre nosotros no hemos hablado Absolutamente nada Tú todo el rato callado Todo el rato ibas sí. <ríe> Y sí. día, bueno, no hablabas El día El segundo día sí que no hablé mucho El tercero es ah, Poco, poco Y el cuarto es que Si veis la, el resumen de la etapa 4 que <ríe> Mi principio matinal estaba, estaba, hasta estaba hasta los huevos No, no te apetecía nada que no, me apetecía no te apetecía nada, nada. Pero bueno, ya. Luego ya salimos ya otra cosita. Bueno, empezamos etapa por etapa. Etapa crono. ¿Cómo lo viste? A mí me encantó. ¿Te encantó? Sí. Porque sí, estaba bien. fresco. Estaba fresco, era. No, hay que la etapa era bonita, joder, que le hicieron muy chula, muy asequible para la, la mayoría. Y. Y se, era muy rodable, la verdad, que bien. Me costó entrar en ritmo. Hubo una pareja que nos. Que nos murió, adelantó. ¿verdad? Que, que nos, nos, nos, vino, llevaba... nos vino muy bien. Sí, porque nosotros sí que íbamos adelantando gente, pero. Nos cogieron, además pronto en el kilómetro 5 así, y nos llevaban... Minuto y medio de distancia. Como que amamos. en el kilómetro 5. Ya habíamos no terminado, ya estábamos terminando la, la senda. Sería el kilómetro 8, 10. Al subida, final pues. de la subida. Bueno. Y la verdad que me dijo Fernando, enganchate. Y ya fuimos con ellos y, y bien, les pudimos ganar y todo, pero nos cortamos pero un ganar, poco más respeto. Sí, le, porque Fernando podías, me dijo... Les, les podías haber ganado que te habían sacado un minuto y medio de atrás. Pero, pero Fernando me dijo que no había que disputarles porque iban por parejas y era crono y entonces que les dejáramos que era por pareja si pero no que, que seguir... salieron un minuto y medio atrás que me vas a disputar oh, buen Dios. <risa> anda, anda. bueno la zona es espectacular las vistas desde arriba brutales a mí me parece una crono cojonuda sí. salida desde abajo, desde la explanada arriba a la ermita, muy chula eh, el, el tema de, de la organización, perfecto. Sí. Muchos voluntarios, mucha gente. No ha faltado comida, no ha faltado no, habitualmente. No, ¿Comida? ¿Yo en todos los vídeos salgo comiendo? Eh, sí, ¿sí comréis. o no? comiendo? <risa> <Todos>. Ah, <risa> al final, sí, al final, al final ah, te pusiste te pusiste, este. Este engordó. <risa> sí, yo engordé. Segunda etapa. Vaya la segunda etapa. 20, ¿Cuánto de los 57 kilómetros esos que al final recortaron? Era Barro. 67. Eh. Y quitaron. 7, 8 7, 8 Joder, barro Barro, agua, niebla 4 bueno, grados de máxima agosaste, tú, El la gozaste, tú yo, de puta madre ahí, Ese día iba bien Joder, pasa la hora Y se pone a adelantar a gente como un loco <risa> A la que esté como los gatos <risa> la, El barro ahí a, a toallitas macho. Oye, ¿olían que... olía mal algún día? ¿olían mal? No, no, ¿verdad? Pues ya está eh, La vida de la furgoneta es la vida mejor eh, ¿Qué pasa? Cagas en la furgoneta, ¿Ves en la furgoneta, ya viste el jurado, ¿eh? tú todo no lo viste <ríe> sí. pero luego saco el último día la botella de Solán de Cabras de pichorro gordo <ríe> y ahí sí que lo he <ríe> y esto lo cortaremos <ríe> nah, El segundo día a mí me gustó, a ver, mucha agua, una pena, pero, pero estaba, la tapa se hacía dura porque se juntó todo pero. Pues se juntó de nivel se juntó frío, se juntó barro, barro, barro, barro, barro agua... Todo. Ahí no pasamos creo que de 4 grados en toda la etapa... Tú me Ahí esperaste a a la, la etapa 2, vas un poco más flojo esperándome a mí, o no, o lo diste todo? ¿En serio? Sí, al final, un poco sí. ¿Un poco sí me esperaste? Sí, no eh, Iba... Al final solo, ¿eh? Iba muy acojonado al final. Al final no pude grabar, la GoPro se me paró, no pude grabar los últimos sí, kilómetros, pero me no quedé tengo. sin sensibilidad en la mano, sí. del frío, de... por un problema que tengo los nervios. No, no podía no sabía si estaba frenando o no. Y le dije a Mikel un par de veces: Ten cuidado conmigo, afloja ve ver más despacio, porque estaba muy, muy asustado. Y de hecho bueno, en la foto, pero, en la sí? foto esa guapa que me, me hicieron... Yo ahí con o no. Sí, sí, sí he visto. Sí. <ríe> ¿El tercer día que hicimos? Que no Ter me acuerdo. El tercer día fue el día que tanto llovió por la noche. Ah, que salimos tarde, ¿verdad? Que... Desde las 5 de la mañana yo en vela, tú. Sí, que llovió un montón y la zona de armantes es muy mala de arcilla, entonces no sabían qué hacer y hasta las 10 de la mañana nos tuvieron en vilo de que si salíamos, de que si no, eh... Y al Pero final bueno. cambiaron el recorrido completamente sí. porque vamos a terminar en el paseo de Calatayud y al final terminamos donde, donde siempre. Empezaba, y 25 kilómetros que hicieron que? Sí. y pasando más o menos por los mismos sitios, por la misma bajada que bajamos los otros tres días. O sea, sí, pues, por y terminamos sitio. del barranco ese hasta los cojones. Ahí pues bueno, la organización hizo lo que pudo. Bien, lo único, la única queja que tuvo la gente es que metieron una senda en el kilómetro 4 y ya taponazo. taponazo Pero ya debió coger tapón hasta el 30 de la clasificación. Del 30 ah. para atrás. Del Todo. 30 para atrás. Ya, ya, ya. Pero bueno, -pero pero... Ya, oye, lo sacaron adelante, sí, incluso sí, podíamos sí, haber dado dos sí, sí. vueltas, que todo el mundo decía, podíamos haber dado dos vueltas, dos vueltas, porque luego el terreno estaba espectacular, sí, terreno estaba, estup estaba estupendo. Estaba para buenísimo. haber llovido hoy tantos problemas y tanta historia. Sí. Sí. Pero bueno. Bueno, Y también fue divertida la ¿eh? eh, Así un poco acortada, iremos a hacerla otro día. Me ¿no? apetece hacer el Paraguay, me quedé con la gana de hacer Paraguay. Pues porque la, la etapa 4 pasábamos justo por encima del Paraguay. Eso es. Y es un sitio brutal. Si no te lo esperas, este... Bueno, etapa 4. ¿Qué pasó en la etapa 4? En la nos, etapa 4. Nos tuvieron. Sí, se suponía que íbamos ah. a salir a las 9 de la mañana. Al final salimos a las 11. Pero más sí. o menos hicimos el mismo recorrido que estaba previsto. Sí, quitaron un pequeño bucle que había en la zona de después de Terre. Porque ahí sí que Habría, ya pillamos. Habido. Ya pillamos una curva que alguno... Ah, sí, la curva. Era muy mala. Bah, pero yo fui estupendo, tío. Pues claro. Ahí nos avisaron que por la izquierda algunos nos enteraron y se metieron por la curva y... Por el medio y se llenaron de, de barro. De barro. Y a ti se te llenó de barro la rueda. A mí no, era que bien. no andaba. No era ah, de barro. vale. Porque, chico, yo me puse a adelantar, adelantar, adelantar, y iba, iba como un tiro adelantando a gente como, sí. como un loco en esa zona. Y entonces ahí sí que había una zona que se desviaba, que además había unos voluntarios que estaban cortándolo. Que, que quitaron los tres kilómetros o 4 de ahí y ahí sí que se haría ese barro que era imposible era... Me pareció un sitio espectacular que parece ser que Tommy Winser eh, había ido a hacer un vídeo de esa zona Sí, sí que lo había ido porque, para promocionar porque están allí los Arman Bikes que están marcando todas las sendas allí, están, están marcando nuevas. Están abriendo. haciendo como si fuera un, un centro BTT. Eso es. Otro centro BTT también. Sí, sí. ¡Wow! Va a haber... Y entonces lo quieren promocionar y la verdad que, que se lo están currando, están abriendo sendas nuevas. Nos comimos la senda del Castor que es nueva que iba a haber en la prueba y no se hizo. Entonces, la verdad que es un sitio muy chulo que lo tenemos aquí a lo de Zaragoza, no conocemos, poca gente lo conoce. Y vamos poco, vamos poco por ahí. Y si sabéis que los bilbilitanos andan un montón. Eso es porque tienen, pues por un terreno, es. tienen un terreno bueno bueno. Por algo es. Y Sin la que? etapa, pues hablando de la etapa... Pues bien, yo creo que... Parecía que no, pero fuimos mejor que los otros días. Es que eso te, te iba a decir, que tú ibas cada día más, o que parecía que no, que cada día era más a más, pero es que yo iba cada día a mucho, mucho más. Eso es. Porque en las otras etapas estábamos haciendo el 160, 170 y en la última etapa hicimos... 120, o sea que un poco más rápido que otros fuimos. O nosotros iban <risa> más despacio, Los otros iban o, más despacio. Nosotros íbamos... o íbamos igual. Necesitamos necesitamos una carrera por etapas de, de seis días. Claro. Eh, eh, al año que viene Andalucía. A la Andalucía, ya lo hemos hablado lo de Andalucía. Andalucía. <risa> sí, espérate. Organización general de la carrera. ¿Cómo viste la organización? Bien. Muy bien, bien, bien, bien. yo bien. Supo, supo responder sí. más o menos Nos estuvo en vilo porque estábamos el segundo día Estábamos todos ahí en el briefing ese de las 8 de la tarde sí. A ver qué se va a hacer al día siguiente, a ver qué se va a hacer al día siguiente Sí, porque había habido agua, eso ya se sabía Y no nos dijeron, o sea, sabían desde hacía una semana que iba a haber agua Y sin embargo no tenían preparado un plan B Como sí. que lo Ajá. fueron haciendo sobre la marcha Entonces, punto negativo a ver, desconocemos también si al claro, ser carrera UCI tienen unas normas... Eso es lo que nos comentaron, y... que al ser carrera UCI no se podía ir mucho del guión. Claro, igual no, tenían impedimentos de cambios de recorrido, de tener un recorrido alternativo muy diferente al primero, entonces igual por ahí va el tiro. Pero bueno, al final sacaron adelante las cuatro etapas, la gente el último día también se quedó muy contenta porque la etapa se ha ido bien y todo estaba muy preparado señalizado bien bien muy señalizado bien. no nos perdimos voluntarios en todos sitios sobre todo el domingo había una cantidad de gente sí. animando que era brutal animando haciendo fotos te ofrecían agua en mitad de la carrera con megafonía con sí. música que digo, con cencerros ahí a no <risa> yo de los cencerros no me enteré sí. Joder, pues en la cuestica que subiste montado ahí estaba ah, montado de yo iba Pero pues, ahí yo, había de y no te enteras yo, yo iba así, ofuscado, iba, ofuscado, yo iba, para, iba como un tiro iba ahí que, que me habría comido el mundo me habría comido y, y estaba bien. y luego para comer bien todos los días había comida de sobra sí había, comimos comimos paella hoy iba así me puede dar tarde paella <risa> paella fideuàs sala de pasta teníamos pa, también fruta yogures Podías coger. Con hambre de repetir Desde luego no, no, no. ponían pegas para repetir. Sí, que teníamos unos compañeros que no hacían más que tragar y tragar y tragar <risa> oh. y tragar. <risa> Además, los perolos eran majos, ¿eh? Sí, eran majos. la verdad que te quedabas. Para los pocos kilómetros que hicimos, la verdad que sí. había muchas calorías. Bueno, que de yo, la... me yo me engordé, yo me he engordado. Fíjate que yo decía, me cogeré un buen punto de forma, sí. Pero bueno, <risa> El que punto sí, de la I. ya verá ya <risa> ya cómo lo vas a coger. Convivencia, lo mejor. Lo de hablar con unos, hablar con otros, sí. lo bueno de estas etapas no es la carrera, porque realmente ganar, ganan 3, 4, los de los mayores y poco más. Sí. Lo divertido de esto es el, el ambiente, el hablar con unos, el hablar con otros. Tú además que eres un... Sí, yo... <risa> que hablas con todo el mundo, hasta con una pared. Ya con, hablas con todos y bueno, y luego que veías gente... Joder, coincidimos con unos de Córdoba que habían venido... Tus colegas de unos Córdoba. Unos amigos de Córdoba que coincidí con Giorgio el año pasado en, la, en Andalucía y habían venido ocho de su club desde Córdoba. Unos vascos también, unos de Madrid y bueno, gente de todos los lados. Y, y con todo lo de Aragón, lo que nos vemos siempre en las carreras de Aragón. Eso es, pero que, que la que... gente que... Que va, que, que le apetece hablar del tema, hablar de la carrera, hablar que, que está guay, que mola el rollo de yo por eso voy a dar carreras por más días. Es no, que un día es, te quedas es... corto, sí, porque, porque un día que vas, comes va, y ya, vas va muy rápido, te vuelves muy rápido, te tienes que ir a casa. Y sin embargo, en una carrera por etapas, pues te quedas ahí, pues, haciendo re relaciones sociales. Eso es, te invitan luego a ir, oye, pues en mi pueblo hay una carrera, te podías venir, no sé qué. ¿A ti bueno, te invitaron a alguna carrera? Pues mira, me voy a la Copa de Albacete en mayo. Así que ya me han invitado. Dos días. Invitado. Sábado invita Joder, a mí no me invitan a nada. Eh, mirar a ver, eh, aquí abajo, invitar, invitar, aquí los comentarios. <risa> no no lo invita Fernando hará vídeos guapos de las carreras vuestras. Es, es... <risa> las próximas, próximas carreras. Próximas, próximas carreras. Próxima. Tú te vas a Fraga. Voy a Fraga, una por etapas también que. Es nueva de este año. Sí. TBR, que será de la Trotamons que hacían antes, vendrá sí. del nombre. Ah. La siguiente sería La Rioja, la siguiente vuelta por etapa, La Rioja por, o Cantabria. Por mí, yo con la siguiente por etapa, sí. La Rioja, que iremos en mayo, que además... Exactamente. Vamos unos cuantos lobos, En no. mayo vamos a La Rioja Bay Race, que en un principio vamos a ir siete o algo así, o seis, sí, por ahí. Por lo menos seis. En individual, pero serán tres días, viernes, sábado, domingo... Sí. Y habrá vídeos chulos, que esa zona es guapísima. Y además también es una carrera de nivel. Y luego, después, ya en junio, ¿no? Bueno, tenemos no, no, no. la Cantabria o Reyes. Exactamente. Que esa volvemos a ir por pareja. Parejas. E iremos solo, del, del club, quiero decir, que no vendrá sí. nadie más del club. Y ahí te tienes que poner las pilas, ¿eh? Porque ahí ya tenemos que ir a eh, Medellín. Ahí, ahí ya, después de hacer Fraga, después de hacer La Rioja, entre medio yo tengo la Copa Albacete que son otros dos días, dos días yo creo que, que el puntico de forma tendrá medio ma. bueno. <risa> bueno, pues eso, eh, las carreras por la etapas es que molan, lo único sí. que es una movida, es una movida familiar, es una movida económica, Y yo que... me he gastado 400 euros en la carrera. Yo entre... no lo sé, no he echado cuenta no, no los eches, no los eches porque entre ida, vueltas no y Y aún tengo, y comida, que... tengo así. que recoger la bici Ah, sí, sí, que le tengo que arreglar la bicicleta Así que lo he echado cuentas pues Pero igual. te vas a La Rioja y tacata Y te vas a Albacete y tacatá sí, sí. Y te vas a sí. Cantabria y tacatá tacata, de tacata. que otros vicios no tenemos Ay, Yo tengo muchos pues yo a ver, a ver. Muchos vicios no tenemos y... Y hay que disfrutar. Ah, esto, si no, se acaba. Correcto. ¿Qué vamos a hacer si no? Ah. ¿Ir a dar paseos y comer pipas por el Ebro o qué? <risa> que joder. Venga, despide, va. Bueno, chavales, espero que os haya gustado y que repitáis, que vayáis a carreras por etapas y puede ser en pareja mejor. Y que alguna vez también hay que discutir. ¿Poco? ¿Quieres que discutamos? ¿Quieres que discutamos? ¿Eh? <risa> Muy buen compañero Fernando, me ha ido esperando y está guay. La verdad, que yo me lo he pasado genial. Y yo también, y yo, yo lo he disfrutado, lo he disfrutado un montón. Sí, luego, después de que pasan dos o tres días, te das cuenta de que dice: Joder, pues es que me lo pasa de sí, puta madre. Sí, sí, sí. Además, al, al fin, el, con todos los que estás allí. El cuarto día ya estás un poco cansado, que tengo ganas de volver a casa, pero hostia, luego ya lo coges con tres o cuatro días a vista, te, te ves las fotos, te ves. Fotazas. Guapa, parecemos eh, buenos, eh. Parece en muy esos buenos. sitios, la verdad, que los fotógrafos que llevan son muy buenos. Hombre, hasta luego. Bueno, chavales.